Venga, vídeo, parte Estamos entrenando, pero Hacemos una parte de un vídeo explicativo, ¿vale? A ver De todos los entrenos que podemos hacer Rápidos en asfalto Rápido, englobamos ahí todos Series, tiras de chispas 5K, 10K Farles, en fin, todo el tema asfalto Tenemos esos Luego tenemos de trail más corto, trail más largos. Y luego tenemos, muy importante ahora lo que voy a decir, serie de cuestas. Vale. Bueno. Hay que decir que de lo que yo conozco, lo más pro a mi parecer para el entreno es serie de cuestas. Es lo que en comparación te da más calidad para montaña. Para trail. Más que una tirada normal con desnivel. Porque estás... Todo el rato trabajando alto, le metes un tirón de alto, de altas pulsaciones, es como series. Como series de asfalto, pero en vez de entrenar la velocidad, entrenamos la, la fuerza en subida. Hola, es la diferencia, pero rango de pulsaciones, hombre, habría que ponerse a medirlo exacto, pero un poquito menos. Las de asfalto un poquito más rápidas, un poquito más, más alto de pulsaciones que las de cuestas. Pero bueno, también por la serie de cuestas, al final tienes que aguantar más rato. Si tú, por ejemplo, te pones a hacer series de asfalto, normalmente no te pones a hacer 15 series de 1000 o 15 series de 500, menos en los pros, que se meten 20 series de 200. Nivel élite, ¿eh? Maratones de asfalto, me refiero. Pero independientemente de eso, normalmente en series de, de cuestas para trail sí que suelen hacer más que las típicas series de asfalto más cantidad entonces al final tienes que ir un pelín un poco por abajo de pulsaciones no podéis ir tan a tope por lo menos a mí no me gusta entrenarlas a tope me gusta entrenarlas que la haga bajo y voy a subir sin tener que pararme sin entrenar a tope tendría que pararme arriba a respirar y digamos que no yo lo acabo de subir a un punto justillo pego un trago de agua y me tiro para abajo poner algún vídeo explicativo que hice bueno, el tema cuando nos enfrentamos a carreras la primera prioridad sería tener las series de cuestas a la buchaca hechas, cumplidas el trabajo de serie de cuesta hecho si no, pues sesiones con desnivel nivel que tengan su... ...no como esta que no tiene desnivel... ...sino sesiones con más caña... ...con inclinaciones que cueste correrlo... ...y todo eso... ...pero... ...luego... ...depende de la distancia a la que te enfrentes... ...si tú te vas a enfrentar a 20 kilómetros... ...digamos que no tienes que tener tanto volumen de kilómetros... ...esto lo he explicado ya mil veces... ...es lo de siempre... ...¿por qué? porque en 20 kilómetros... La posibilidad no las posibilidades de calambres no son demasiadas las posibilidades de calambres o digamos de reventar el músculo muscularmente de no ser que seas un loco y no hagas las cosas bien salga a muerte son menores pero por ejemplo cuando nos cuando nos enfrentamos a 50 kilómetros cosas así, 60 entonces ya ahí juega muy un papel muy importante el volumen de kilómetros semanal y donde más juega lo que más a mi parecer tiene más ventaja es el encadenar sesiones con cansancio porque al final la pierna la haces o a una de dos o entrenas tiradas muy largas es otra opción y si no encadenas sesiones con cansancio con eso le conseguimos que la pierna cuando tú tienes que decirle... ¡Venga! ¡60 kilómetros! Y todavía tienes que estar corriendo, colega. La pierna, si tú solo entrenas cortas... Series de cuesta incluido. Estarán muy fuerte Pero te falta volumen. Faltan sesiones. Horas semanales. De correr. Por eso yo ahora, esta semana ya... Digo, aquí no podemos sacar la semana baja. Hay que sacarla un mínimo. No va a ser mucho, pero... Hay que sacar lo mínimo, porque si no, luego en Sinsins no, no vamos a aguantar. Podemos entrar siete cuestas, todas las que queramos, estar muy fuertes para subir. Pero cuando le pidamos el kilómetro 48, poder estar corriendo un poco decentemente, si no hemos metido encadenamiento de sesiones con la, las piernas cargadas, las piernas cargadas tampoco suelen tenerse. Ojo, que luego ahora todo el mundo me a meter a la bronca. Pero sí que tienes que llevar un poco cargadas, cansadas, no doloridas. No doloridas. Si tú estás dolorido, es porque todavía no has llegado a ese nivel de entreno. Entonces tienes que tomártelo con calma e ir subiendo poco a poco la carga. Date tu tiempo. Yo ahora voy a hacer. Todavía no llevo siete años. Ahora este año que viene ya hago siete años corriendo. Claro. esto no se es hacen un día que darle paciencia pero es así bueno pues al final la pata la pata resistencia que le llamaríamos tendríamos la pata fuerza entrenar en altas pulsaciones que el corazón trabaje bien entrenar psicológicamente para aguantar capacidad de tirar largas ahí solo como mindolo en la montaña entrar yo digo la alimentación bien que el estómago Saber qué tenemos que comer, cuándo, qué productos, sobre todo, qué alimentos. Eso es todo a base de experiencia. Por mucha teórica que hagas, si no haces una tirada larga y no lo pruebas, el cuerpo no lo va a conocer. Yo siempre digo: para acostumbrarse a los geles, tú no puedes ir el día de la carrera con geles. Va, miran bien. Tienes que haber enseñado al cuerpo a conocer ese gel y haberlo tomado muchas veces. Como el que se toma el café por la mañana. Tiene la costumbre y el cuerpo lo tiene acostumbrado. Pues los geles es lo mismo. Tienes que tener el cuerpo acostumbrado a tomar geles. Si no los tomas entrenando, ¿cómo luego una carrera te lo va a aceptar el cuerpo? No te lo va a aceptar. Aparte, luego la gente tiene la, la mala costumbre. Es así, habrá gente que la acepte, pero en general es peligroso en el sentido de que te siente mal. De tomárselo a enteros Es un desperdicio un gel entero es desperdiciarlo, te va a dar más energía de la que necesitas al momento, te va a sobrar y luego te va a dar el bajón, mejor te lo repartes, das un piquito, un piquito de medio gel, un piquito de, de energía y cuando esa te está bajando el otro medio gel, lo vas a aprovechar más que son caros, el cuerpo va a ir mucho mejor, no vas a necesitar tanta agua. ...para asimilar esa glucosa ahí... ...en el estómago toda... ...como una bola... ...pegajosa... ...va a ir todo bien, bueno... ...pues ya está... ...era un vídeo es un poquito... ...que... ...si te enfrentas a carreras largas... ...no vale con ser rápido... ...no vale con... ...entrar a series de cuestas... ...que es a mi parecer lo mejor que hay... ...de todos los tipos de entrenos... ...a mi parecer es el de más calidad para traer... ...pero hace falta... Entramos en sesión y al día siguiente entramos en otra sesión ir un poco cansado y que las piernas se acostumen por si no luego la pierna no nos aguantará en carreras muy largas no entrarán calambres colasaremos, cuádriceps muy cargados colasaremos y caeremos, a lo mejor será muy rápido, iremos muy bien de todo pero la pierna no nos aguantará entonces ya digo, entrenos consecutivos encadenados van bien, no hay que meterle mucha intensidad, sino simplemente que la pierna trabaje cansada el día anterior y una vez y otra vez varios días seguidos, entrenando bien el tema de los rangos de trabajo. Como digo, no puedes ir a top un día, a top el otro, a top el otro, te vas a sobreentrenar y te va a lesionar. no quiero decir con esto eso, que ojo, yo digo encadenar sesiones, pero a, tra a trabajo... Lento, sin meterle caña, ¿vale? Si no, no, nos fastidiaremos. Bueno, aquí está el pequeño vídeo. Seguimos con el entreno.